¡Hola! Y bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Y al loro, el otro día me voy a las fiestas de mi pueblo y me encuentro que han cambiado los tradicionales Bowser Carrer por los ya típicos Energy Control, que llevan más de 20 años dando servicio de información y análisis de drogas. Energy Control somos un proyecto de la Asociación Bienestar y Desarrollo y hemos venido invitados por el Ayuntamiento de Alboraya para dar información en las fiestas, intentar que la gente reduzca riesgos y se lo pase mucho mejor. de manera eh, pudiéramos trabajar con los jóvenes y con los menores eh, en un espacio de ocio nocturno, la posibilidad de reducir riesgos, informarles, asesorarles y contestar a muchas preguntas que a, veces, que a veces tienen y que en un contexto así pues no se suelen contestar. Pues la acogida la verdad es que aquí muy bien, mucha gente no nos conocida, nos ha preguntado mucho quién somos, qué es lo que hacemos. El 1 de julio cumplimos 20 años de Energy Control y muy contentos de seguir creciendo cada año y aprendiendo cada año sobre todo. Eh, empezamos muy pequeñitos, somos cada vez más gente, cada vez nos conoce más gente y hemos ido incorporando también nuevos, nuevos programas, nuevos proyectos. Por ejemplo, aquí mucho de lo que traemos viene de la experiencia que arrastramos desde el año pasado en Madrid con un proyecto piloto de intervención, eh, sobre todo con menores, sobre temas de consumo intensivo de alcohol en botellones y demás. Entonces, claro, en unas fiestas patronales esto, por ejemplo, nos es, nos es muy útil porque la mayor parte de la gente lo que consume Todavía. es alcohol y es por lo que nos preguntan. Entonces, bueno, pues siempre aprendiendo, creciendo y contentos. Genial. Muchas gracias por la información, chicas. Ay, ojalá todos los ayuntamientos del mundo optaran por la información en vez de la criminalización de los consumidores en sus fiestas. Bajo, por muy que vaya puesta, no te estás enterando que yo no pido guerra Así que échate a un lado, la pista me está llamando Tú sigue tu camino y no codas la fiesta Y recordar Peñita, que ya está publicada nuestra news número 61 con toda la información sobre la rosa verde, los 20 años de la revista Callamo, el aceite de cannabis y los mejores consejos de cultivo. ¡Nos vemos, gente! ¡Un amor!